¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos para el final de la temporada. Categoría preinfantil de Pumasoro que cierra hoy esta campaña 2022 en la reactivación de categorías infantiles en la Nefa. Pumasoro recibiendo a Potros Toluca. Tendremos primera oportunidad para Potros en la yarda 34 del campo que defiende Pumas. Una carrera por el centro. Es un upside, una invasión de la defensiva. Así que se aplica el castigo y serás primera oportunidad con 5 por avanzar. Esta primera oportunidad vuelve a haber un pañuelo, pero el castigo es en contra de Pumas, así que va a ser primero y 10 para Potro Toluca. <risa> primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el centro, este, empujando la ofensiva de Potros, sigue moviendo las piernas y finalmente cierran el espacio, detienen al corredor y tendremos segunda oportunidad y tres por avanzar para Potros. Carrera de Potros es buena para el primer 10, pero que se espera el dado y la cadena. Que no se mueva el dado y la cadena porque hay pañuelo. Lo oficial marca un sujetando de la máscara en contra de Pumas. Así que tendremos segunda oportunidad, más bien primero y 10, para Potros Toluca en la yarda. 14 que defiende Pumasoro. Logra la anotación por Carrera Potros. Toluca aprovecha. ...el castigo que le imponen por sujetar de la máscara a Pumas Oro. Entra de inmediato la defensiva. Pero hay otra serie de pañuelos es pues, en contra de Pumas Oro. Así que se repite el intento del extra para Potros. Van por el intento del extra. Se tardan en sacar la jugada. Y hay un castigo por retraso de juego en contra de Potros Toluca. Ahí está la carrera. Van a salir por el lado derecho. Trata de doblar los, corn, los uh, Tacles. Pero hace bien el recorrido de la defensiva universitaria. Y evita el punto extra. Así que el marcador Play Pro se queda 6 para Potros, 0 para Pumas Oro en esta primera, primer cuarto del encuentro. Ahí va la primera oportunidad para Pumas Oro. El fielder, la toma de aire. No decide arriesgar, no hay devolución, así que nos quedamos cerca de medio campo en la yarda 36. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera Puma-Zoro alcanza a cruzar medio campo, ya está en la 39 del otro lado. Con segunda oportunidad buscando 5 yardas para primero 10 Segunda oportunidad Van por 5 yardas Pumas para mantener la ofensiva Ahí va la carrera número 32 Sigue moviendo las piernas y por la distancia y zona donde cae Tiene y 10 para Pumas Oro El corredor número 32 del equipo Azul y Oro Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback va para atrás, suelta el pase completo. Ahora se corta hacia el centro. Busca la ganancia en yardas. Y tendremos 9 yardas por avanzar en segunda oportunidad. El pase incompleto. Un poquito se tardó en dos pasos le faltaron al receptor para llevarse la bola. Bueno el intento, bueno el esfuerzo, pero entrará tercera oportunidad para Pumas Oro y faltan las mismas nueve yardas por avanzar. La carrera del número 13 Intentaba por la izquierda pero finalmente lo detienen Va por fuera, encuentra el hueco, sigue moviendo las piernas y ya lo alcanzaron Pero esta gran carrera del Core baja, al detectar el hueco por el lado derecho no duden en atacarlo y consigue el movimiento de la cadena para Pumas Oro, primero y diez. Pase retrasado y lo marcan como incompleto el oficial, así que queda en segunda y diez por avanzar para Pumas Oro. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, número 13 por el centro, se está escapando, ya le llegó la defensiva, lo frena, pero se acerca al primero y gol el equipo de Pumasoro, a punto de empatar el encuentro. Tiempo fuera por parte de Potros. Con esto vamos a iniciar el segundo cuarto del encuentro. Marca del Play Pro hasta el momento. Seis puntos para Potro, cero para Pumas. Oro en el inicio del segundo cuarto, categoría preinfantil. Buena la anotación. De Puma Soro en el inicio del segundo cuarto. Rompe el cero, empata el marcador. Puma 6, Potro 6. Preinfantil, semana 6 de la temporada 2022 en Onefa. Problemas con el centro. Se queda en ceros la, el punto extra. Así que el marcador se queda empatado a seis puntos en el inicio del segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback. Allá va con el número 5, saltando el brazo. Tiene al hombre y se le cae de las manos la recepción. Incompleto queda el pase y será otra vez primera oportunidad, pero con 5 por avanzar. Hay una invasión de la defensiva justo antes de centrar el Oboide. Primera oportunidad, 5 por avanzar, Acaba va Pumas, el coreback tiene que escapar de la defensiva buscando el receptor, nunca localizó y en esta carrera del coreback se ganan un par de yardas para Pumas oro. Segunda oportunidad. Primera oportunidad Diez por avanzar Tiempo fuera por parte de De Pumas Oro Otra oportunidad se la va a jugar el equipo universitario, están a 10 yardas de primer y 10 Por el lado de la derecha está buscando, está encontrando, sigue los bloqueos, se va a meter y está adentro Hay un pañuelo en la zona de la carrera sujetando en contra de Pumas a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás. Nos vamos al descanso. Marcador empatada 6 entre Pumas Oro y Potros Toluca. Marcador Play Pro 6 para Pumas, 6 para Potros. Categoría preinfantil ONEFA 2022. Se inicia el tercer cuarto. La patada corta. La patada le funciona a Pumas Oro. Y tiene la ofensiva en el tercer cuarto. Pumas Oro con primero y diez Primera oportunidad, 10 por avanzar para Pumas. Es una invasión a la defensiva. Así que Pumas Oro oh, repite primera oportunidad con 5 por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiempo fuera por parte del oficial. Ahí Potros solicita una aclaración al reglamento con los oficiales. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes aquí andamos. Dime. Ahí va la segunda oportunidad, se pierde la bola, la recupera Potros. El oficial voltea a ver si no hay pañuelos y va a ser primero y 10, pero para Potros Toluca. La carrera por el lado derecho. Primera oportunidad, 10 por avanzar, volaron los pañuelos, la carrera sigue de manera positiva para Potros. Quedar muy cerca del primero y 10, le van a faltar yo creo unas pulgadas. El castigo se encuentra, bueno el foul lo comete Pumas, es declinado y nos quedamos con el avance de 9 yardas para Potros. En esta primera oportunidad, después de los castigos aplicados, es un avance corto para Potros, apenas una yarda de ganancia, tiempo fuera para Pumas y cuatro yardas las que faltarán para el primer día de Potros en segunda oportunidad. la carrera de Pumas de, perdón de Potros Potros es el que escapa, escapa. Pumas oro no puede detener el acarreo lo alcanza a detener en la yarda 15 desde ahí tendremos primero y 10 pero eso ya tendrá que ser en el último cuarto del encuentro Potros quiere asegurar su pase a playoffs y para hacerlo tiene que ganar esta tarde en Ciudad Universitaria. La carrera choca con el corredor, la hace personal de coreback. Y bueno, este choque lo hizo cambiar de dirección. Al parecer el corredor le dijo, mejor vete por el centro. Y le hizo caso al empujón. En la jugada defensiva queda lastimado un jugador... Universitaria, Esperemos su pronta recuperación La carrera del número 10 Se está escapando, dándole la vuelta Y se metió a las diagonales Eran 8 yardas las que tenía que correr Evadió rivales, evadió adversarios y se metió a las diagonales para tomar nuevamente la ventaja. Potros Toluca. Le ha venido bien el inicio del cuarto cuarto a Potros. Están a punto de retomar la ventaja. Y lo concretan. 13 puntos para Potros. 6 para Pumas Oro. Cuarto, cuarto el encuentro. Categoría preinfantil. Onefa 2022. Aquí viene la patada de salida. Pumas Oro ya levanta en la yarda 29. Viene la devolución. Bueno el bloqueo. Cruza medio campo. Excelente posición de balón. Para Oro que iniciará desde la yarda 38 Desde ahí, primeros días para el equipo universitario Tiempo fuera por parte de Potros Segunda oportunidad. Y 6 por avanzar, pase Hitch completo, regresa a la defensiva, se está escapando de los contactos, sigue de pie y vamos, si le alcanzó para el primer 10, ¿no? Le va a faltar una yarda a Pumasoro para conseguir ese movimiento de dado y cadena. Tercera oportunidad Y dos yardas por avanzar Ahora el centro intentaba, no pasó Al contrario, pierde una yarda en este acarreo Y tendremos cuarta oportunidad para Pumasoro Cuarta oportunidad Y... Dos yardas para avanzar, el pase incompleto, le pegaron al coreback. Así que tendremos primero y 10 para Potros Toluca. Más de 11 hombres en la ofensiva de Potro, cinco yardas para atrás. Espérame, espérame, Van a correr por el centro. Se le agarren de los pies, de la cadera, se le cuelgan los pumas para detener al corredor y solamente permitirle 6 yardas de carreo. <risa> Tercera oportunidad. En esta carrera de Potros se consiguen cuatro yardas, se entrará cuarta oportunidad para Potros y a despejar la ofensiva. Oportunidad 10 por avanzar. Tercera oportunidad Castigo, se está escapando el corredor de Potros Sigue moviendo las piernas, ya lo alcanzaron Pero muy posiblemente el castigo va a ser en contra de Pumas Es declinado y nos quedamos con el avance para Potros Se marcan un uh, falso arranque a la ofensiva de Potros, 5 yardas para atrás, otra vez eh, en contra de Potros el castigo, entonces dos castigos ya perdieron 10 yardas los Potros. coreback, por el lado izquierdo número 25 va y choca y aguanta en el contacto tanto ofensivo como defensivo Se termina el encuentro, victoria para Potros. Ante la visita ante su visita a Ciudad Universitaria, vienen y se llevan el triunfo a casa con un marcador final Play Pro de 13 puntos para Potros, 6 puntos para Pumas. En esta que fue la última semana de temporada regular en las categorías infantiles de ONEFa 2022, la categoría preinfantil que hoy vimos jugar Termina con marcador Play Pro de 13 puntos para Potros, 6 para Pumas Oro.